Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nico y hoy les voy a mostrar cómo hacer un banner para su canal de YouTube. Como pueden ver acá, estoy en el canal de en mi canal, Nicotecnia, y hice un banner con el estilo de Minecraft. Así que les voy a mostrar cómo hacer algo parecido. En realidad, este banner lo hice en un programa que se llama Photoshop. Se lo dejo igualmente en la descripción, un link a otro canal que tengo, por si usan ese programa para que lo, la, lo hagan o le salga tal cual yo hice acá. Si no, les voy a mostrar cómo hacerlo ahora, con la alternativa... Gratuita Photoshop que es GIMP. Voy a correr esta pantalla acá al costado. Y lo que están viendo ahora es GIMP. Si no saben cómo instalarlo. También les dejo por acá unas anotaciones. Que lo llevo un video en el canal. Que les muestra cómo descargar y cómo instalar. Pero básicamente se descarga gratuito desde internet. Muy bien. Para empezar. Bueno acá abrimos el, el programa GIMP. Como ven. Y les dejo también en la descripción para que puedan descargar. Esta imagen que se ve acá en el fondo es una imagen en la cual se ve las áreas en las que YouTube muestra tu imagen. Las áreas grises y blancas indican esta, el área segura. En televisión se ve todo esto por acá por fuera. En computador escritorio se ve un poco más larga. En tablet un poquito hasta acá más larga. Lo importante es que dentro de este pedacito se pueda ver la imagen que quieras poner. Y el resto, bueno, que más o menos quede. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo usar la letra de Minecraft. Y como hacer una mini composición para que después ustedes lo hagan como más les guste. Así que para empezar lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar acá mi pantalla. Que tengo. Esperen que acá, acá vengo. Ahí está. Acá tengo el gimp. Como les decía. Si quieren pueden escribir acá gimp.org. Y descargan la versión. Eh, y bueno eh, siguen los pasos. Es muy simple, muy sencillo. Y como esto de Minecraft tuvo bastante eh, interés. Nada, creo que esto les puede, les puede gustar. Así que bueno, acá estoy en un sitio web que se llama dafont.com y cuando entran es un sitio web en el cual pueden encontrar diferentes tipos de letras. Así que acá en el buscador lo único que hay que hacer es poner Minecraft, Enter, y acá les va a buscar las diferentes tipos de letras que se les dice tipografía. Y yo la que usé es esta, Minecraft Tori. Entran acá. Y acá pueden ver cómo quedaría la letra Y todo el abecedario y los caracteres Tengan en cuenta acá esta letra En realidad el símbolo igual Es la letra A con la carita No sé si es un creeper o qué cosa Pero bueno, es la carita que se usa para lo que es Minecraft ¿sí? Así que ténganlo en cuenta Yo se lo voy a mostrar igual después Descargan acá el archivo Y lo que van a hacer sería en realidad Descargar un archivo que es un archivo comprimido Un RAR o un ZIP No recuerdo bien ahora y lo descomprimen, lo descomprimen y aparece un archivo TTF que es un archivo de lo que sería eh, ahora se me, se me fue la memoria, lo que sería texto ahí está, no me salía esperen que les quiero mostrar por acá cerca que tengo, acá está, acá tengo mi archivito de de RAR ahora sí, WinRAR, esto es desaparece este, esta carpetita de WinRAR con esto acá adentro, un TTF y listo, lo descomprimen y simplemente esto, eh, o sea, lo agarran así lo lanzan en su computadora Y este archivo lo tienen que ubicar en este lugar, miren Tocan la tecla de inicio, el botón de Windows y escriben fuentes. Perdón, voy a ponerlo acá, ahí está Fuentes Bien, y con esa palabra escrita entran acá, co eh, configuración de fuentes Abren acá y simplemente acá dice, donde dice fuentes, agregar fuentes, acá arrastran su archivo, como estoy haciendo yo ahora lo estoy mostrando ahí, ahí arrastran el archivo que descargaron recién, el archivo ttf, para que la máquina de ustedes, la compu, les tome ese tipo de letra, que es la letra de Minecraft, bueno muy bien, habiendo hecho eso, déjenme que acomodo acá el espacio de trabajo, perfecto, habiendo hecho eso, ahora sí ya tenemos instalada la tipografía de Minecraft, bien, Así que cuando abren el programa GIMP, como lo tengo yo acá abierto ahora, les va a aparecer así, muy probablemente. Lo único que hay que hacer es descargan la imagen que yo les, les dejo en la descripción, en el cual aparecen las medidas del banner de YouTube. Y simplemente lo lanzan, lo arrastran, lo sueltan acá arriba del GIMP. Ah, como dice yo, ahí lo solté. Me aparece un, una advertencia de colores, no importa, le digo convertir, no hay problema con esto. Y listo acá estoy en, en la edición de lo que va a ser el banner bien yo le voy a dar importancia a esta parte del área segura el resto bueno va a quedar por ahí muy bien eh, lo que voy a hacer primero es acá en la ventana de capas asegúrense de tener esta ventana abierta es va a ser bloquearla con esta posición de movimiento bloquean lo que es la capa para que no se mueva porque por ahí les resulta molesto el tema de eh, Nada, que, que se les mueve y ese tipo de cosas. Así que bueno, ahí yo la bloqueo, así que si intento moverla no puedo. Y está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es venir acá a la opción de texto. Elijo la opción de texto, hago clic por acá. O directamente, espero que tengan esta ventana abierta, eh, que es la ventana de, de, de, bueno, como de las opciones de la herramienta activa que tienen ahora. Y en este televisorcito van a poder elegir acá el tipo de tipografía, ¿sí? Eh, si no, hacen clic acá, en, este, en esta miniatura, y buscan en la M, Minecraftory, la tipografía. La seleccionan, como tengo yo ahora, ella la tendrían activa para poder escribir. Bien, el color, yo lo voy a dejar ahí, como por un gris, aceptar. Por ahí, más oscuro porque no se va a ver si o más claro. Ahí más claro, mejor, sí, aceptar. Hago ah, clic por acá, bueno, por acá mejor, así la voy a ver bien con el contraste este. Clic acá, y voy a escribir, Nicotecnia. Que es el nombre del canal. Si quieren cambiar el tamaño. Simplemente hacen doble clic acá. Seleccionan todo. Y van aumentando desde acá el tamaño. ¿Sí? O bajándolo. Bueno, como quieran ustedes. No hay problema. O también, como veíamos recién acá, el color. Ahí no se va a ver mucho. Lo voy a dejar en blanco de vuelta. Ahí está. Y mejor. Listo. Ahora con el de mover. Lo reposiciono por acá. Bueno, no me está dejando porque estoy parado en la capa de banner. Que no se puede mover. Así que toco acá la opción de Nicotecnia, que es el, el elemento que quiero trabajar, y ahí lo puedo hacer. Bien, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ese efecto que tiene la letra de, de Minecraft, que es como una especie de relieve. Así que vamos a ir a Filtros, vamos a ir donde dice Luz y Sombra, y acá donde dice Sombra Alargada. Toco acá, y acá le puedo poner el tipo de color de la sombra, que va a ser más bien como más oscura. Ahí atrás se puede ver cómo va quedando el efecto. Lo doy a aceptar. Queda bueno así de costado. La verdad que queda bueno. Pero yo voy a tratar de respetar lo que es el diseño original. Que en realidad es girando estos grados. Hacia 90 grados. Casi acá abajo de todo. Voy a ir subiendo con esto. sino Para que sea más preciso. Es un poco complicado. No les voy a mentir. Voy a tratar de buscar justo, justo. A ver. El 90. Es, es, en realidad es acá abajo. Pero... Pero bueno, nada, se complica un poquito. A ver, ahí lo subo ahí hasta 90. Bueno, más o menos 90. 90,09. No me, no me deja eh, trabajarlo bien, justo fino, en 0,00 ahí. Pero bueno, 90,09 me quedo ahí. Y la longitud es cuán larga es esa sombra, ¿no? Así que yo lo voy a dejar más o menos por ahí. 50 y algo. Por ahí, ahí, 46. No está mal. El resto no lo voy a tocar, lo voy a dejar así, le doy que sí, ok. Y ahí tendría como la base de lo que sería este, el título del, del canal, ¿no? En mi caso sería como Nicotecnia. Bien, no sé qué hice recién. Acá Seleccionó la herramienta mover, ahí está, lo coloco por ahí. El fondo este... Les recomiendo que una vez que terminen le pongan acá el ojito y lo eliminen, lo saquen así no, no se guarda la imagen de esta forma, ¿sí? es solamente para guiarnos. Bien, lo que voy a hacer ahora es traer una imagen que va a ser un fondo, arrastro la imagen y la suelto acá adentro, ahí está, y acá en el orden de las capas la capa esta está por encima de todo, tiene que estar por debajo, así que agarro y la arrastro hasta acá abajo, en, eh, más abajo y ahí queda justo en el medio y lo que voy a hacer es estirarla para que entre mejor hasta las puntas, Cómo lo voy a hacer con la herramienta acá adentro, redimensionar y simplemente llevo hasta las puntas, para hacerlo eh, igual, así como lo estoy haciendo este, como que, que se mueva todo igual, digamos como lo estoy haciendo yo ahora, es con la tecla shift y la tecla control apretados, lo van haciendo y lo va redimensionando todo por igual, ¿sí? ahí está, ahí quedó bien le voy a decir acá escalar así me toma el cambio y ahí quedaría el fondo listo quiero que sigan viendo que ahí atrás se ve las áreas en las cuales este esto estaría estaría presente si necesitan eh, más precisión en los tamaños arrastro esta capa por debajo ahí está y esta capa del medio bajo la opacidad como para que me ayude a ver las zonas en las cuales tengo que poner atención. Lo voy a dejar así por ahora. Esta capa en el medio. Y esta del, del título. La voy a reacomodar por ahí. Y la voy a dejar por ahí momentáneamente. Listo. Y ahora tengo una imagen más. Que es la de un personaje. Lo voy a arrastrar. Y lo voy a soltar acá adentro. Ahí está. Y este lo voy a acomodar digamos que por acá. Ahí está. Ahí. Este Nicotecnia lo quiero mover para acá al costado. Ahí. Ahí. Y ya básicamente estaría. Lo único es que me gustaría darle un colorcito a la letra. Así que podemos hacerlo desde filtros. Si no digo más. No. Miento. De colores. Eh, colorear. Y desde acá podría cambiar algún color. Fíjense que depende. Si va muy abajo. Eh, cambia un color. Si no cambia la sombra de color. ¿sí? Así que esto fíjense. Cambian el tipo de color. Vamos a elegir algún violeta por acá. Es como muy característico de, de mi canal. Por ahí más o menos quedaría. Le doy aceptar. Aceptar. Y este sería como el resultado final de, de hasta acá lo que sería este mini tutorial de un banner. ¿sí? A partir de acá le pueden poner más texto si quieren u otras imágenes. Pero este recuadro de acá sería lo que se estaría viendo en el canal. ¿sí? Todo este recuadro de acá. El resto se estaría viendo en otro tipo de pantallas. Pero el recuadrito de acá, a ver, lo quiero lo quiero mostrar con un recuadro, ahí está, este recuadro de acá sería lo que se estaría viendo generalmente en computadoras y celulares y ese tipo de dispositivos más comunes, que para mí, para el caso, me resulta me resulta bien, me resulta bueno y nada, les recomiendo que lo trabajen así. Ah, me acabo de dar cuenta que la, let la letra A este, no, la, no le puse el simbolito, miren, lo voy a escribir acá de vuelta, voy a poner de vuelta Nicotecnia, ah, pero con mayúscula. Nico, ya. No me di cuenta que la A en realidad no es una A. Sino que es el símbolo igual. Ahí está. Ahí puse el símbolo igual. Y me toma esa letra. Este, la letra A. ¿Dónde está acá? acá? Acá. está la capa correcta. La pongo acá por encima. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, debería ser, bueno, to, como que todo lo mismo. Poner el, el filtro del efecto para abajo y todo. El tema es que una vez que, que aplicas los filtros, la capa de texto pierde la propiedad de volver a editarse. Así que debería rehacer todo lo mismo. Pero bueno, ya creo que la idea se entendió. Acá podría ponerle Gamer. Si tu canal es Gamer o algo así, no sé. Gamer, pero otra vez la A. No te olvides que en realidad es el símbolo Gamer. Ahí está. Es el símbolo... Eh, ahí está, es el símbolo igual ¿sí? y si quieres cambiarle de color a la letra, mientras es letra acá, desde la herramienta texto, la habilitas y simplemente le cambias ahí el color, aceptar y en teoría debería quedarte pero no sé por qué no me está quedando ahora bueno eh, esto no debería estar pasando ah, ya sé desde acá, doble clic doble clic para seleccionar todo lo que está acá adentro. Y acá adentro es. El color. Desde afuera no. Desde acá adentro. Acá adentro sí. Desde acá afuera es como para volver a escribir un texto nuevo. Bien. Desde acá adentro. Doble clic. O triple clic. Ahí para que seleccione todo. Y ahí podemos. Volver a elegir un color. Bien. Bueno. Los efectos como te decía recién. Una vez que aplicas efectos o filtros. Como te mostraba antes. Te convierte esta capita. Como a otro estilo de capa. Que ya después no se puede editar. Pero hasta este caso me parece que está bien así que voy a eh, eliminar esta capa de banner que era para las medidas que te recomiendo sacarla y listo ya estaría exactamente perfecta acá se me movió el fondo debería haberlo bloqueado no me di cuenta lo voy a reacomodar y ya estaría lo único que tengo que hacer es venir a archivo ir a eh, vamos a guardar y acá podríamos ver la opción de guardar como archivo de GIMP para seguir editándolo después. O si no, como un archivo. Acá adentro, ar archivo, exportar. Como, ahí está, no lo encontraba. Bien, exportar y en exportar. Eh, acá, a ver. Vamos a buscar el tipo de archivo que necesitamos, que, que YouTube nos pide. Y simplemente venimos hasta la opción de tu, tu, tu, tu, tu, jpg. No lo estoy encontrando. PNG puede ser una opción. O acá está, jpg, listo. Imagen jpg. Bueno, tengo otro nombre. El nombre del archivo se va a llamar banner de ejemplo. Ahí está, listo. Eh, lo guarden en la carpeta que quieren, acá arriba o acá en las unidades, buscan dónde y ahora sí, exportar como JPG ese tipo de archivo que quería calidad al 100%, exportar y listo, se terminó eh, la exportación de la imagen la van a encontrar en el lugar donde la guardaron y simplemente la cargan en el canal como ustedes seguramente bien saben así que bueno, ahí pueden crear Automáticamente, va, no automáticamente, pero pueden crear su banner de, no sé, en este caso de Minecraft, estilizado, como más les gustó. Así que bueno, espero que les haya gustado y servido el video, espero que sus canales les queden muy lindos. Y nada, los invito a suscribirse y ver los próximos videos que están disponibles en el canal. Así que hasta acá, llegamos y nos vemos la próxima.